Las prácticas agresivas de ganadería y agricultura en el mundo se han traducido en una problemática destructiva para la biodiversidad. El uso de agroquímicos y su impacto en la vida del planeta empiezan a mostrar su repercusión en el equilibrio ecológico. En muchas ocasiones tan delicado que variaciones en el ambiente de un solo grado centígrado pueden significar el punto de quiebre para la formación de nuevas plantas, lo que se traduce en malas cosechas y escasez y desabasto en los mercados. La mano del hombre ha borrado del planeta un 40% de las plantas y animales en menos de un siglo. Es por eso que ahora temas como la sustentabilidad y prácticas de cultivo amigables con el medio ambiente han surgido como alternativas que encuentran en el desarrollo de biofertilizantes, fungicidas y control de plagas bajo métodos naturales una forma de aplacar el daño que hemos producido en los últimos años. Tenemos bueno, una planta en la que podemos observar el efecto del, del fertilizante que, como decíamos, se ha desarrollado por la universidad. Este, no, nosotros partimos un poco haciendo la historia de cómo llegamos a la definición de los conceptos de nutricionales para el cacao. Es que nosotros partimos de análisis de suelos aquí en la zona y en, en varios municipios, tanto de Chiapas como de Tabasco, eh, rastreando diversos elementos como el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el magnesio, el boro, el manganeso que son este, muy importantes para el cacao ¿Qué encontramos en estos análisis de suelos? Pues que el contenido es muy bajo y esto caracteriza a los suelos como muy pobres para el cacao Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una plantación nueva como en este caso y no la nutrimos de la manera correcta? Pues no podemos esperar un buen potencial de producción Aquí en esta plantación que es nueva y que desde el inicio se, se vino haciendo el manejo con el fertilizante este, vemos el efecto, ¿no? Es una muy buena inducción de flores, un amarre de, de frutos de manera sustancial, así se aprovecha mejor el potencial genético de las plantas. Este producto eh, se aplica de manera foliar, es un producto que se elabora por un proceso biotecnológico eh, desarrollado en nuestro laboratorio, eh, lleva diversos componentes este, como sales minerales que al final de cuentas van a proveer de los nutrientes que la planta requiere y se aplica en las persiones este, del producto diluidas en agua. Entonces el productor lo que hace aquí es hacer las persiones eh, aproximadamente cada 4 o 5 semanas, durante el, el, el, desde el inicio de la floración hasta prácticamente la cosecha y vemos el efecto que tiene. O sea, se induce una mayor cantidad de flores, una mayor cantidad de frutos amarrados como le llamamos y por lo tanto también una mejora de la cosecha. Podemos ver otros árboles aquí también en el entorno que manifiestan esta particularidad, ese efecto bondadoso que se ve. En la, desde el punto de vista de la rentabilidad de la tecnología, esta es una tecnología también bastante buena en términos económicos, puesto que permite mejorar las cosechas y el costo realmente no es tan alto como para decir que no pudiera cubrirse no con la cosecha que se obtenga. Bueno, este es un fruto afectado por la enfermedad llamada moniliasis. ¿no? Este, la moniliasis es una enfermedad que es provocada por un hongo. Que llegó a México en el 2005 este, este hongo ataca exclusivamente a los frutos Pero su daño es tan impactante que realmente ha generado una crisis económica para los productores Esta enfermedad se produce a través de... es un hongo Ese hongo es volátil Y empieza jorobándose la mazorca A esta edad, en chilillos se empieza a jorobar. Cuando está jorobado ya no sirve. Si yo lo dejo que, que se pase el tiempo, esto se pone de color café. Ya después de que se pone color café, le empiezan a salir las esporas. Pero esto no sale de adentro hacia afuera, esto empieza afuera y empieza a raizar. Ya cuando la raíz... Llega a lo profundo y llega a su etapa de, de, de brotar, es que sale esa parte blanca. Florea y ya todas las esporas es la semilla que va a volar. Y es una vez que lo, o lo, lo, lo mueve el viento o lo toca cualquier animalito, se lo lleva y lo esparce sobre todo el, el árbol. Por eso es que hay que, hay que cortarlo. Lo que la Universidad Autónoma de Chiapas ha venido desarrollando es un plan de manejo, que sí lo llamamos de la moniliasis, donde se, se integran prácticas de manejo de la plantación, eh, hablamos de la regulación de la sombra, es decir, ventilar la plantación, airearla, como decimos comúnmente, que penetre mayor luz, eh, también podar el cacao, como vemos acá, eh, definir áreas de producción y, y mantener una arquitectura bastante también adecuada para que el aire esté circulando y se evite la acumulación de humedad. Y cuando vemos frutos como estos, este, hay que eliminarlos, hay que hacer lo que se le llama remoción de los frutos enfermos. Y una vez que tenemos esto, hacemos aplicación de fungicidas. En este caso, la universidad ha desarrollado dos fungicidas, que son productos obtenidos por métodos biotecnológicos, a partir de extractos de plantas. Estos productos están en el proceso de, de ser patentados justamente este, ante las autoridades competentes ¿no? y se están ya probando con los fungicidas, se está llevando la tecnología a los, a los productores, lo que sugerimos nosotros es, eh, dentro de este plan de manejo que hacemos de la moniliasis es realizar aspersiones de estos dos fungicidas de manera alternada se van aplicando cada tres a cuatro semanas durante el ciclo de cosecha principal y estamos hablando que si, si ubicamos el ciclo de cosecha como ahorita que vemos frutos pequeños este es el momento ideal de empezar a hacer las aspersiones y de aquí estaríamos haciendo alrededor de unas 5 a 6 aspersiones durante el ciclo de cosecha. Es decir, no es necesario hacer tantas este, aspersiones. Si hacemos este, aspersiones en los primeros estadios de desarrollo del fruto, como vemos aquí, en frutos pequeños o frutos jóvenes, vamos a protegerlos, porque estos fungicidas eh, desarrollan una función de protección, pero además eh, hemos demostrado también en condiciones de laboratorio que eh, estos, estos productos sí matan al hongo, matan a las esporas, las, las destruyen. Entonces eso limita o va reduciendo los daños, se va acumulando un efecto positivo en el manejo de las plantaciones Podemos hablar que este plan de manejo en el primer año de intervención podemos bajar la incidencia de monilia hasta un 10% Pero a partir del segundo, tercero y los años posteriores la incidencia de se anda alrededor del 1 al 2% ¿no? En esta plantación que vemos aquí eh, eh, hemos tenido problemas para encontrar frutos con monilia Porque casi ya no hay, justamente El, el efecto de los fungicidas es tan evidente así Que la enfermedad, vamos a decir, entre comillas Que casi ha desaparecido de la plantación, ¿no? Si hablamos de la recuperación de la, de la producción Pues esta es una muy buena estrategia Porque, como señalaba, la moniliasis ha generado una crisis realmente tremenda Entre los productores, porque los árboles fructifican, emiten frutos Pero la monila se los destruye, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que a través del de programa que la Universidad Cacao Chocolate de la Universidad Autónoma de Chapas viene desarrollando, pues estamos llevando a los productores de cacao. Los esfuerzos se han reconocido por organismos internacionales. La Universidad Autónoma de Chiapas, por medio de las AUDES Cacao Chocolate, se ha involucrado con organizaciones sociales brindando asesorías y capacitaciones con la intención de incentivar la aplicación de nuevas técnicas de cultivos ambientales, lo que se ha sido reconocido en el Certamen de Cacao Amigable con el Medio Ambiente por asociaciones nacionales de productores. El certamen Internacional de Cacao Amigable con el Medio Ambiente contó con la participación de países de Centro y Sudamérica y los asesorados por la Universidad Autónoma de Chiapas consiguieron los primeros lugares en su emisión 2018, lo que sirvió para reconocer la labor en la instauración de mejores condiciones propicias para el desarrollo de estructuras de producción que además contribuyen a controlar y propiciar nuevas alternativas para el medio ambiente. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.